Buenos días, ¿cuál es su nombre? Rosa Guanatuña, buenos días. ¿De qué ciudad es usted? De la provincia de Cotopaxi, Cantón, Maná. Cuénteme, ¿cuál era la enfermedad que a usted le agobiaba? La diabetes. Cuénteme, cuando me le detectaron esta enfermedad, ¿cuál fue el diagnóstico que le dieron? Tenía la diabetes de 368 ¿Ya? sobre 543. ¿Qué me le dijeron los doctores que me le estaban tratando? Que me iban a ingresar por emergencia. ¿Ya? Hoy en día, ¿cómo se siente? Cuénteme qué tiempo ha pasado en el tratamiento de la medicina natural y cuál ha sido la reacción que usted ha visto con la medicina que nosotros estamos siguiendo el tratamiento a base de medicina natural, la medicina de la moringa. Actualmente me llevo inyectando nueve dosis, ¿Ya? pero desde la primera vi la mejoría. Cuénteme, hoy en día, ¿cómo se siente? ¿Cuál es su estado anímico? Y cuénteme algo... ¿Cómo se me sentía antes? Porque me dice usted que inclusive la enfermedad no le dejaba hacer sus quehaceres, su día a día, no podía ni trabajar. Sí. Ya, cuéntenos un poquito de eso. Mm, en el trayecto del día de, me atacaba demasiado al hacer. ¿Ya? Tomaba agua, siquiera, hasta cuatro litros al día. Y así mismo, como tomaba agua, me llevaba al baño. Entonces, dijo, pues, yo como no me había hecho ningún examen, o sea, no, no sabía, pero cuando ya me, ya me hice, ya me detectaron que tenía la diabetes avanzadísima. ¿Cuál, eh, me repite, cuál era el nivel de glucosa en su sangre? 300, 200, 368. 368. Bueno, hoy en día estamos muy bien, estamos curados. Hemos pasado por esta enfermedad que se llama diabetes y aquí está. Un testimonio más, un testimonio desde el cantón La Maná provincia del Cotopaxi. ¿Cómo me dijo que era su nombre? Rosa Guanatuña. Ya, entonces para nuestros pacientes aquí le enviamos un video para que puedan ver y puedan ver cómo mejora su salud a través de la medicina natural, la medicina de la moringa. Bueno, con esto queremos mandar un saludo, un saludo a todas esas madrecitas en este día por el Día de las Madres, pues, y esperando que así mismo cada día quienes tenemos más y más pacientes se sumen al tratamiento de la medicina natural y vean cómo evolucionan y terminan curándose de esta enfermedad. Un gusto para todos tengan buen día y chao